Este, se, están ellos trabajando por su cuenta ya dejaron de trabajar de peones y de eh, medianeros ellos hacen su familia y he tenido mucha gente que ha estado en casa que hoy este, son propietarios algunos y otros son, este, alquilan y, y hacen su propia horticultura sí pero no, la gente no hay más personal para trabajar ¿sí? y yo tengo ahora dos invernaderos 2000 tengo casi 4000 mil metros cuadrados que están abandonados sin techo y tengo como tres hectáreas de campo cuatro sin trabajar tengo cuatro personas solas y tengo, es, este, este, es este hombre que ustedes veían en la foto con el tomate y tres hijos y nada, no, no, no hay más gente no tengo gente. No, no, tampoco me busco mucho porque ya mi cuerpo no, a los 73 no, ya no da tanto <risa> este, pero acá estamos bueno aprovecho y le ver qué... una pregunta que quería hacer sí. ¿cómo eh, se dio cuenta que, o sea, qué tuvo en cuenta para eh, determinar que al mes ya estaba lista la biobligación, la temperatura... No, no, estos son consejos de Mariel, Mariel dice que a, esa, a ese tiempo... Yo pienso que muy probable que la, de, la que hice en enero el año pasado, a los 20 días ya se podía plantar, ya estaba lista, ya estaba listo, porque llegó a 82 grados abajo del de, de año pasado. Según la bibliografía, el tratamiento no tiene por qué ser largo. Lo que pasa es que cuanto más largo es, mejor. Ahí empieza a jugar que el productor necesita el invernáculo, entonces tiene que eso trasplantar. Preguntar, ¿por qué hace tu Porque son pocos días. Sí. decir que a mayor temperatura, por ejemplo, tenés 82, vos podés acortar los días. Nosotros un año hicimos 15, 12 días de tratamiento un año y funcionó muy bien. Con 12 días. ¿12 días? Eh, ¿12 días solo? Pero también, eh, nosotros lo que tiene es que nosotros venimos desde el 2003 haciendo tratamiento. O sea, en enero, en enero, en enero. O sea, hay un saneamiento del suelo, en el caso nuestro, desde el punto de vista de, de las enfermedades, ¿no? Se va eliminando el, el, el inóculo. En, en todo esto hay una cuestión de que hay que hacer lo posible. Yo creo que hacer lo posible está bueno, que lo perfecto no lo podemos hacer, porque por ahí lo perfecto es, es no quedarnos sin el cultivo, eso no lo podemos permitir. Entonces, bueno, hay que ir probando y, y lo bueno es ir compartiendo la, las experiencias. Ahora, en este caso, un eh, de tiempo, en el este caso, un de tiempo, Ah, pero el hoy, y estiércol y lo ¿por qué no escuchan eh, vos, vos aplicaste estiércol y lo cumpliste posteriormente. Ahora, el estiércol, el cubierto, No se sé genera una reacción exotérmica también que continúa la descomposición, también aumentando la temperatura. Sí. Debajo del nylon. No solamente digamos la acción solar sino que la de, y ambiental, sino también la reacción que se genera de la descomposición sí. del hierro. Sí, sí, Cosa que no ocurriría en esa descomposición con, con el brócol y otras actuar por productos. Ayuda a levantar la temperatura. Claro, opción de reacción isotérmica. Sí. Mm. Adelante, María. Lo que pasa es que el, el compost, nosotros. Eh, lo, hay que aplicarlo ya cuando el proceso terminó, o sea, el estiércol puro no lo podemos aplicar. Entonces, eh, ese proceso compostado, como vos decís, tiene eh, un aumento de temperatura durante el proceso compostado, que ayuda a eliminar los patógenos que están en el estiércol. Pero nosotros, si obedecemos, digamos, a las buenas prácticas, cuando llevamos ese estiércol compostado al invernadero, el proceso compostado tiene que estar bastante terminado. Lo que nosotros ya no podemos hacer, porque vamos mejorando en nuestras prácticas, es aplicar el tiempo puro al invernáculo y que se, que se produzca esa, esa alza de temperatura porque se está descomponiendo. Ya tiene que estar compostado porque si no entraría por riesgo, digamos, los, los trabajadores, etc. Sí. No, no tiene que estar. Eh que córrala, ahí, ahí están todas las fotos, de córrala para los costados, si te la quiere ver, está, hay plantas más chicas y todo. Ese, ese, ese cultivo de lechuga eh, está en este momento, eh, eh, se plantó hace 50 días, estamos cortando, estamos cortando lechuga. Este y eso eh, se sacó el tomate y se plantó la lechuga eso se sacó en, bueno, donde, en la más chiquita en la lechuga más chica eh, eh, hay dos hay una que tiene dos años esa grande que usted vio es una biosolarización que hace dos años el año pasado le hice tomate eh, sin ¿sí? solarizar y anduvo bien, muy bien. Después la podemos pasar si tiene la foto. La, la, sí, si la se puede pasar. pasar. ¿El del nylon? ¿Cuántos micrones 50 micrones. ¿Tiene algo que ver si es más o menos? No, no tiene nada que ver. Si tenés nylon ¿no? viejos, de techos viejos, se puede usar. Tapando los parches de los agujeros, ¿no es cierto? Con otro pedazo de nylon. Lo puede usar tranquilamente qué cantidad de agua? Ah, tenés que saturar el suelo, eso me olvidé de decirle. Nosotros este, ponemos dos mangueras de goteo arriba de... no tenés todas las fotos de sí Me hacen trabajar y después no les muestra lo que yo hice. ¿Se acuerdan que hoy hablamos de que tiene que haber agua? Tiene que, agua, ¿tú? ¿tú ¿Tú ¿tú que saturarse, tiene que quedar negro. Negro, negro, negro. No, no, no, te explico. Vos este, haces todo. montáselo ¿eh? los como para plantar, ponés los, las dos mangueras de goteo arriba y le das agua hasta que allá abajo el surco esté negro. Vos ves que esté húmedo. Lo dejás. Y después, como a los 10, 12 días más o menos, le pegás otro riego más. Con esos dos ¿no? riegos suficiente porque no se escapa más el agua de ahí abajo con nylon nuevo, ¿no? Nylon. ¿Otra cosita? Sí, sí eh, te sirve el de 50 micrones te sirve para dos analizaciones. porque las grandes temperaturas la gran temperatura te lo queman sí, los sacáis y los sacáis hechos claro, se corta todo la temperatura lo que y este verano hubo 82 grados ¿eh? llegó a 82 grados abajo ¿esa la temperatura la mide una vez por día? O... no, yo la mido por medirla pero no es necesario ¿no? la mido porque para darle datos a maría y esas cosas ¿no? pero no bueno, hacerlo, hacerlo, hacerlo tranquilo eso a es ahorrar un montón de plata Mira yo tengo el, el cultivo que está, está todo escrito acá que hicimos en el primer cultivo que se hicieron todos los ensayos, se hicieron todos los estudios de suelo y todo, ese año el tomate no valió nada y se hizo toda la parte comercial, eh, si yo hubiese puesto globo hubiera puesto plata del bolsillo. Me hubiera perdido, no me acuerdo ahora cuánta plata es, pero hubiera perdido dinero. Y, y haciendo la solarización prácticamente empaté. Un poquito, gané un poco de dinero, pero no mucho. ¿Esto? Sí. hacer referencia también es tema de lo peligroso que es el uso del bromuro Ah, sí, a mí casi me mató es El bromuro es, es terrible, terrible, terrible Mire, a mí me pasó un caso Yo lo doy yo porque estoy siempre ahí Yo tengo, hice un, un tanque con, con toda... Está todo hecho perfecto casa, lo hicimos nosotros, después yo tengo taller, este, hicimos, lo apliqué, bueno, todo perfecto y quedaron los adentro de las mangueras, entonces este, una vez que levantamos, sacamos todos los nylon, desenterramos y lavamos las mangueras. Entonces me voy a una punta, si yo tengo dividido el riego en la mitad, me voy a la otra punta para destapar la bandera y me mandan el agua a los muchachos. Y pegó contra el nylon de la cortina y me vino. No podía respirar. Me quedé, me caía, me agarré en un palo del invernadero. Y me quedé quietito, empecé a respirar despacito, despacito, despacito, y volví a la normalidad. Pero me tuvo al borde de que. Sí, sí, sí, sí. sí. El broncuro es terriblemente peligroso. Y otro día se me reventó una manguera afuera. Había tres muchachos conmigo y también... Este otros otro hicieron una corda no hay que correr no hay que hacer nada hay que te ¿Quién la un tiempo y vale. respirar despacito para empezar a repetir pero eso es Acá otra pregunta. muy peligroso el, el, el broncuro está viviendo la el, el, el único uso permitido en Argentina ahora es para las cámaras de ámbito no, la no mirá, me parece que no hay no, no, no, no, no. no la hay en la plata en la de plata está hablando todo el no eh, tenemos la línea que, que vino a la, a la jornada que la Lía está coordinando querés explicar a la Lía porque ella sabe bien porque estas cuestiones vamos a aclararlas a ver el gromuro, bueno como todos deberíamos saber ya a esta altura está prohibido desde el 2015 el único gromuro no sé dónde, ahí decían que es mar de plata el único gromuro que está permitido es en Mar del Plata y en, en La, la Plata y en Tucumán para frutilla y tomate. Solo en esos dos lugares y en esos dos cultivos. ¿Y el pimiento? Todo no. ¿En pimiento? No, no, no. Todo el bromuro que ¿eh? esté siendo utilizado y, y haya a algún control que se ilegal. Eso no quiere decir que no se use, no se el mercado libre. Eh, o sea, el, el, el, el, gromuro, sí, el gromuro que se consigue eh, que no sea en esas dos localidades y en esos dos cultivos es ilegal. Eso no se puede controlar el, lo que está entrando al país, es cierto, a través del contrabando. Pero, y solo las asociaciones que lo han solicitado. Desde el 2015 todo el resto de los cultivos y en todas las zonas está prohibido por ley porque Argentina eh, adhirió al protocolo de Montreal en donde se prohíbe el uso de todas las sustancias que dañan la cava de ozono como es el bromuro. Además de los problemas, como contaba el señor, eh, graves eh, para la salud desde, desde, de todos los que lo manipulan. ¿Cómo? Porque en estas zonas, que yo les digo que son La Plata, Mar del Plata y Tucumán, solo para frutilla de Tucumán, eh, hay ciertas condiciones de, de suelo eh, y de temperatura en donde el resto de las alternativas, químicas sobre todo, no han dado resultado Y solo tres asociaciones de productores en el país pidieron al Gobierno Nacional que soliciten este, este uso crítico que es una excepción, esta excepción es solo para estas tres asociaciones de productores y en estos dos cultivos, todo el resto es ilegal, entonces como decía por ejemplo el señor alguna persona que está en nuestro campo trabajando le pasa algún problema utilizando bromuro y eso es penado por ley para el productor y para la... además de obviamente el riesgo que es para la persona y es que es Bueno, le vamos a agradecer a Néstor Sí un análisis de la fruta la del Yo hace un tiempo leí un trabajo que en el tomate habían detectado restos de bromo como que había restos de bromo en el tomate pero bueno, hay que hacer el, el análisis. O sea, tengo que buscar el trabajo. Pero, pero yo no voy a buscar el trabajo porque habían encontrado, habían analizado los frutos de tomate y las plantas que crecían en el suelo perfurado tenían más contenido de bromo. Sí. Y por eso es que daña la capa de ¿no? ¿Quién así? Sí. Con respecto, luego de pido ¿Vuelve a trabajar la tierra? O en el caso del tomate dijo que no, pero para otro cultivo vuelve a trabajar la tierra? Eh, sí, me eh, explico. Esta, le, eh, esta lechuga, que eh, está hecha acá, después le saco el tomate. ¿eh? Le paso solamente el rotovactor bajo el lomo. Eh, para hacerlo ancho y trasplantamos la lechuga nada. No tenía un yuyo, ¿eh? fíjate, está sin cartiles esta lechuga, se trasplantó nada. No, la biosolarización bien hecha, no tiene yuyo Lo único sí, el sí pero me aumentó, como dijo acá Mariel, me aumentó. Tengo un invernadero de sí, pero que no sé. Ahora me lo va a tener que ir a sacar ella. Pues. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo importante, señor, no, no, no. tiene que desinfectar las máquinas, es decir, no puede trabajar, no puede solarizar. Pero lo importante es no llevar la contaminación de otros, de otros lotes o de otros invernaderos. Ah, por supuesto. Sí, Yo, por ejemplo, el rotobato, antes de, de entrar en el invernadero que viene del campo, lo lavo todo. Lo lavo todo. Si es posible, lo mejor sería agarrar un algo hacer una, una llama y, y ponerlo, llamearlo un poco con un poquito de fuerza así eso sería extraordinario pero yo no lo hago nada más y no, no tengo problema, ¿sí? temporadas? y dos Podría hacer dos cosas tomate yo no me arriesgaría ni tomate ni pimiento eh, yo haría todos los años para el tomate todos los años porque el año pasado la que se hizo en, en enero eso fue extraordinario ¿vos tenés la foto de eso? Sí, sí. sí. Pero, pero no pero todas las plantas yo tengo la bueno, vamos a hacer una cosa eh, yo les pido que no se vayan que hasta al final de la jornada vos Neto te va a quedar hoy te este tema porque así pueden interactuar con esto todo lo que necesiten y yo voy a decir una cosa que aquí se me rompió el disco externo y yo perdí un montón de fotos. Y la voy a tener que de mandar de nuevo. <risa> bueno, pero vamos a hacer algo. Eh, porque vamos a seguir con la, con la jornada. Oh, me vinieron a retar a esta jornada. Eh, vamos a hacer un agradecimiento a Néstor, pero esto se queda, así que te puedo mostrar la foto. Le eh, vamos a en el cuaderno de biosorganizador, todo lo que hace, si la próxima vez lo viene a contar. Y bueno, Néstor, muchísimas gracias porque sabemos que, que contamos con vos, espero que, que sigas viniendo. perdóname que si me olvidé de mostrar fotos, pero. Pero no, la verdad, que a mí un día me dijo Mariana Piola se te va a romper el disco externo y se me rompió y perdí un montón de fotos y ayer estaba trabajando. Pero me las va a tener que mandar de nuevo. ¿eh? Bueno. Néstor se queda, así que eh, él les va a mostrar más fotos, si quieren y mientras tanto le vamos a pedir a Gabriel Petrella que se acerque No, gracias a vos gracias. Eh, Como yo le decía que las charlas son solamente un inicio yo lo conocí a en una charla y él empezó a trabajar y bueno, tiene mucha experiencia ahora de, de llevar adelante cultivos en la casa y bueno, como yo veía que hacía ensayos de solarización no. no lo volví a ver nunca más en persona, pero sí en el Facebook. Y bueno, entonces le vamos a pedir a él que comparta también su experiencia. En este caso es diferente, pero un invernadero es una huerta. Eh, bueno, muchas gracias Gabriel por venir. Gracias por Bueno, ¿vos tenés la charla en la compu? vamos a necesitar ayuda acá de los que me ayudan siempre? No sé si está Martín o César. Vamos. No sé dónde anda Martín, porque es que tiene...